fue sencillamente eh, compartir con todos ustedes eh, la experiencia que por suerte tuvo uno de nosotros de conocer a eh, Rodrigo, a Ralf y a Humberto. Y esto se complementó con la presentación de todos los otros disertantes que nos acompañaron y que desde mi punto de vista estuvieron a la altura de, de lo necesario. Eh, cada uno estará reflexionando sobre lo que ha escuchado acá se han hablado de cuestiones de investigación básica verdaderamente de, de altísimo nivel pero también vimos las cuestiones esas cuestiones cómo, cómo se llevan a la práctica eh, vimos algunos ejemplos así lo planteó el doctor Corsa, este, con respecto a lo que es la reglamentación en frutales, como ejemplo, de eh, organismos genéticamente modificados. Escuchamos a, a Rodrigo hablar sobre la interacción eh, pública-privada y lo que ellos están haciendo en Chile. Y escuchamos a disertantes de nuestro país, de organismos como el CENASA, como el INASE, como el INTA, y recién este, el, el representante del puerto. Y la idea no es... Eh, que esto sirva para copiar absolutamente nada, es decir, eh, saber que hay cosas que se hacen en otros países, que hay países que están eh, trabajando de su manera, que tienen sus logros, que tienen sus productos concretos. Y la intención de quienes participamos en, en la organización de esto, que son unas cuantas personas que están sentadas, algunos parados, desparramados, no solo del INTA, eh, por mencionar algunos Horacio, Franji de, de la Cámara, de la cámara eh, un colaborador Alfredo, no sé, no te veo seguramente no aparecerás aunque estuvieras Alfredo Cancelar también fue un colaborador muy grande los dos municipios, con Pablo que puede ir también y eh, algunos compañeros del INTA lo que intentamos hacer lo que intentamos hacer es sencillamente ser el medio para que ustedes se sintieran cómodos Esperemos a los Muchas gracias